Llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para, para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Recita, que, ve por la paellera, Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. <risa> <risa> Eso. Había de una mar en paella. Eso. Y la encontré porque estaba estaba la paellera agarrada entre metí entre las piedras de chipiona del faro. Y cuando entré en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a loito la vende paellera. <risa> <risa> y tú, hay que hacer hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de arco. <risa>